Amigos seguidores al día, muchas gracias. Estamos en el centro forense de la ciudad de Quevedo con novedades que se presentaron a última hora. A última hora. Eh, amigos seguidores del día, estamos, estamos en vivo en la morgue de la ciudad de Quevedo. En este momento hay un cuerpo sin vida dentro de la morgue de la ciudad de Quevedo. Todo indica que, bueno, es una osamenta que fue encontrada en el cantón Mocache, provincia de los Ríos. En este momento familiares han llegado, han, han llegado a los familiares para tomar eh, eh, información sobre este asunto. Donde el día de ayer por la tarde, tarde y noche, encontraron un pescador encontró el, el esqueleto, básicamente, de una persona, de un ser humano... ...en el sector del recinto Garzas Grande del Cantón Mocache... ...a unos 7 kilómetros de la cabecera cantonal... ...en la vía Jauneche, en Mocache-Jauneche... es la información que tenemos... ...la Policía Nacional ha dado la información... ...también el Centro Forense para que se tomen las eh, debidas eh, atenciones... ...aquí hay familiares eh, que han llegado desde el Cantón Mocache... ...con el objetivo de, de estar pendiente... ...dado que ellos justamente... El 24 de, de marzo dieron la alerta a la desaparición de un familiar, también de ellos, una chica de unos 28 años también había desaparecido. Y con el encuentro de esta osamenta, del, del esqueleto de un ser humano, esto preocupa, eh, esto preocupa a todos ellos por esta situación de que podría ser o no podría ser. La Policía Nacional ha emitido eh, comunicado, informe que se ha dado a conocer a la Policía Nacional a todos los eh, entes para que procedan a hacer la respectiva investigación, la, la respectiva investigación de, de pruebas ADN para identificar de quién sería la persona o corresponde los restos, lo, el esqueleto, pues no, la osamenta, o le podemos llamar también de la persona que fue encontrada en el centro forense en el recinto. Bueno, en el recinto Garzas Grande del Cantón Mucache. Esta es la información que tenemos a esta hora. Vamos a ver si que hablamos un poco con eh, nuestro amigo. Aquí hay familiares que han llegado ellos. Están preocupados, consternados por esta situación. Aún desconocen eh, el tema. Acá se encuentra la mamá. Eh, vamos a dialogar un poco con ellos. La situación. Esto fue denunciado a la Fiscalía, a la policía denunciaron ustedes la desaparición de sus familiares. Sí, está vez? todo denunciado. Eso, bueno, eh, no saben, están aquí por si realmente se trata de identificar a la persona que está acá, la usamiento que fue encontrada. Sí, eso es lo que estamos, como dicen, aquí nos dan la indicación que tienen que... que No se puede identificar por pues, no se puede hacer un... La ADN, dice. La prueba de ADN, la ¿no? ¿No le han dicho qué tiempo va a demorar esto? Dice que más o menos unos 15 días, dice. ¿15 días? Sí. 15 días. Bueno, usted es la mamá de la joven desaparecida. ¿De acuerdo a la característica de la osamenta encontrada, se trataría de hombre o mujer? Me dicen que es de mujer. De mujer. O sea, sí, ya está comprobado que es de mujer. Es de una, una joven, ¿no? Sí. ¿Su hija exactamente, el nombre de su hija que desapareció? Sandy García. Ella desapareció el 24 de marzo. Sí. ¿Dónde desapareció ella? ¿Cuál fue la última vez que, que la vieron? Ella desapareció en la entrada a la, la cruz. Cruz en el recinto Mocache, sí, bueno, el del Cantón Mocache, sí. ubicado a unos 8 kilómetros del Cantón Mocache, en la cabecera. Sí, sí creo sí. ¿La vieron allí que se subió algún vehículo? Sí, eh, la habían visto que se había subido una moto porque ella fue a entregar esa medicina y ella salió, le había dicho al esposo que ahí la, la iban a esperar. Ah, y fue a entregar una medicina. Fue a entregar una medicina que ella entregaba hacia domicilio. Eso eran productos de, de Online. Productos naturales de sí, Online, ¿ya? Sí, y ella con esos productos, ellos tienen que hacer una charla. Y ella tenía que entregar ese producto a, Porque ella había salido con eso de que tenía que entregar ese producto de una familia Avilés. ¿Y la familia Avilés qué dijo? ¿No llegó nunca? No se sabe, toda la familia Avilés... Nadie da razón, nadie dice nada, pero estamos seguros que ella fue donde una familia Avilés. Es lo último que saben ustedes. Es lo que sabemos porque ella dijo, ella le, le dejó dicho al esposo que ella iba a entregar ese producto de una familia Avilés. Ok, y, de ahí no? y, la, y la iban a esperar ahí en la, en, el, en la entrada a la cruz y dicen que ahí ya la moto la corrió, la llevó y no salió más. le aseguran a la gente que, que la acogía de Pedro Avilés. Bueno, ahora que apareció ayer la osamenta, ¿ustedes se alarmaron? Claro que sí, porque justamente aparece por el sitio donde ella fue. Porque para ese sitio fue que ella salió a entregar el producto. Justamente en la zona, ¿no? Sí, a la zona donde ella fue. Y ahora que aparece un cuerpo de una mujer, una osamenta, podríamos decir. Claro, eh, estamos alarmados por eso, porque algo que como dice la dicen lo de lo, del recinto ahí que por ahí nadie ha desaparecido por eso estamos con eso de que no se sabe si será ella o habrá traído otro cuerpo de otro lado no se sabe Pero lo único que sabemos es que la familia Avilés es la que iba a recibir el producto iba a recibir sí. el producto donde había pactado para que vaya a dejar claro, porque la hija que tiene 11 años, dice que el día martes estuvo una chica con un chico ahí haciendo este pedido para el recuerdo eh, Bueno, esa es la información que tienen ustedes, ¿no? Sí. Y de ahí nunca más se supo de, de ella. Ahí no se supo, de ahí el, el celular siempre apagado. Desde que ella desapareció el celular apagado, jamás lo han prendido. No ha habido un mensaje, no ha habido llamada de nada ni de nadie de, de que diga que la han visto solo que dicen que la ven que la ven un lado que la ven otro pero nadie da, nadie certifica nadie certifica de que es verdad porque con algo de una foto algo que hayan mandado ya uno ve que ella está bien o que está, pero nadie dice solo que dicen que la ven pero nunca la nunca han mandado algo de, de que certifique de que ella está bien muy bien bueno esta y bueno realmente el tema de, de anoche que encontraron la osamenta esto preocupa y justo cerca del lugar donde se menciona, que la vieron, esto realmente los tiene ustedes en vilo, la situación muy difícil. Claro que sí, porque como le digo, ya, ya para el médico ella desaparecida y no tenemos ninguna noticia de ella. Es algo, como le digo, desesperante. no Peor que ahorita en estos momentos es algo más desesperante para nosotros porque no sabemos si es ella, pero yo ruego a Dios que no no sea ella, pero le digo no, no, no sabemos no sabemos ahorita lo que tenemos que esperar nomás es porque dice que, que hay que hacer la, la autopsia el adn la, y ahí viene un antropólogo también y después de eso que viene la ahí viene la prueba de adn pero esto lleva mucho tiempo 15 días las han dicho me bro. dijeron 15 días ya mucho tiempo bueno, yo y ustedes se acercaron acá de todas las formas para, para hacer presión y recibir la información respectiva. Me, me dijo su nombre. Lupe Triana. Usted es la mamá de, la, de Sandy, ¿verdad? Sí. Bueno, la señora Guadalupe, ¿verdad? Lupe nomás. Lupe nomás, ya, ok. Ella es madre de Sandy. ¿Sandy la apellido de Sandy? Paterno. García. ¿Macías? García. Sandy García, ¿no? Eh, Triana es eh, la joven que desapareció. ¿De cuántos años es la joven? 29. De 29 años. Ella es madre, deja a una niña también que, que no sabe. Eh, preocupación de parte de la familia García Triana en este momento, amigos, por la situación que se está viviendo en el cantón Mocache, consternación. Encontraron en la tarde y noche de ayer un pescador del lugar encontró una osamenta. De acuerdo a la información preliminar que ya la han emitido del centro forense, el la osamenta encontrada se trataría de una mujer preocupante dado que también hace el marzo 24 desapareció una joven mocacheña ella vivía en el sector de Santa Rita fue a entregar fue a entregar productos productos de de naturales podríamos decir hacia... ...el sector de la codicia, una moto a la familia Avilés, una moto la iba a esperar en el recinto La Cruz... ...donde aparentemente vecinos del lugar vieron que se embarcaron en una moto y desde allí nadie supo más. Fue justo el 24 de marzo, el día que jugó la selección de Ecuador, dicen los familiares... ...ella se vistió con la camiseta de la selección, con la, la camiseta vestía una camiseta amarilla de la selección de Ecuador al momento de este suceso, de acuerdo a la información última, familiares ya han colocado en su momento la denuncia a la Fiscalía, a la Policía Nacional, y hoy eh, están preocupados con la aparición de una osamenta, donde los primeros indicios aparentemente es el cuerpo de una mujer. Aún no se sabe, los médicos legistas eh, han mencionado que esto se debe esperar al menos 15 días, 15 días deben esperar los familiares, porque tienen que venir un antropólogo, tienen que venir a hacer la prueba ADN para realmente identificar si se trataría del familiar desaparecido de la familia eh, García Triana del Cantón Mucache. Información de última hora, amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es a esta hora. Estamos en el centro forense de la ciudad de, de, de Quevedo. En este momento ustedes pueden ver Familiares que han llegado Pero deberán esperar al menos 15 días 15 días para encontrar Para encontrar el cuerpo O identificar de quién se trataría La osamenta encontrada En el cantón Mocache Justo en el kilómetro 7 De la vía Mocache-Jauneche-Palén Que podríamos mencionar En ese lugar ha sido encontrado Ha sido encontrado a la osamenta Mientras aún en el recinto Garzas, Chí, Garzas Grande cuando un pescador iba por, el lugar, iba por el lugar y se percató de una osamenta que estaba íntegra, podríamos mencionar, de acuerdo a la fotografía que hemos recibido. Y coincide justo en el lugar, en el momento de la desaparición, exactamente a un kilómetro de la escena donde ella habría tomado una motocicleta. Donde aparentemente iba a dar una charla de los productos naturales que vendía en el recinto de La Codicia. ...y en el recinto la cruz había abordado pues, a un motorizado para darle tal vez un aventón hasta el punto de llegada. Esa es la información que tenemos hasta el momento, la osamenta, hay preocupación, la gente de Mucachi que nos ve a esta hora... ...esa es la información, deberán los familiares esperar hasta 15, al menos 15 días, dos semanas para identificar, hacer las respectivas pruebas necróticas y encontrar realmente el ADN de un antropólogo para verificar si la osamenta encontrada en el recinto Garza Chicas en el Cantón Mocache se trataría de sí o no la joven, de una joven de, de Sandy García Triana, que ella desapareció el pasado 24 de marzo cuando iba a dejar productos naturales hasta una comunidad rural del Cantón Mocache. Esa es la información que tenemos desde este punto. Amigos, internautas, seguidores de Al Día que nos siguen, que nos ven a esta hora de la mañana a través de la señal de www.aldía.com.es, familiares están acá a la expectativa, ya recibieron información de parte de los médicos legistas del de centro forense de la ciudad de Quevedo donde le han indicado que al menos deben esperar unos 15 días, dos semanas para poder identificar ...el cuerpo, la osamenta que fue encontrada en el Cantón Mocache... ...cerca de un estero denominado Garzas eh, Grande del Cantón Mocache... ...a unos 7 kilómetros de la cabecera cantonal... ...estamos en Quevedo, exactamente a unos 30 kilómetros de aquí, de Quevedo... ...podríamos mencionar, y bueno, a la capital de Los Ríos... ...a unos 100 kilómetros, donde ha sucedido este lamentable suceso... ...que deja consternación, deja dudas, deja preguntas... ...deja cuestionamiento y que los familiares... Están a la expectativa, pero ellos no quieren y no quieren y se resisten a saber que se trataría de su familiar. Todo se tendrá que verificar una vez que los médicos legistas con los especialistas en este tema de encontrar el ADN y sobre todo un médico antropólogo para identificar de que si se trataría o no la joven desaparecida en el Cantón Mocache. En primera mano, en primera instancia, se conoció y es de forma ya oficial... Que la usamenta encontrada se trata de una joven mujer, de una mujer. Si es de una mujer, de acuerdo a las primeras características y evidencias que se encontró. Estamos por acá con personas que estuvieron en el lugar. Amigo, ¿cómo está? ¿Hay expectativa en, esto? ¿En este tema? Ustedes van a estar hasta el final para verificar claro, todo esto. Nosotros vamos a estar hasta el final para descubrir lo que, lo que ha pasado con mi sobrina. Porque... Bueno, usted estuvo en el lugar donde fue hallado. La cuenta más que... De la vía principal, a ¿cuántos metros estaba? Y ahí de la casa donde llegamos, está como unos 200 metros. Estaba al lado de un, de un estero. Y eso era un, un retrojo, era eso ahí. Sí, oye, y no le digo, no sé, dicen que la han encontrado todos, que estaban pescando. Sí, ellos la encontraron, uno, un hombre y una muchacha. Dice, Con... dice el dueño de la finca. La osamenta, ¿no? Sí, la osamenta que han encontrado. Sí, porque no le digo cómo le converso. ¿Y en el lugar que vio usted allí en la escena? Ahí... Puro monte nomás. Monte. Ya, ¿Ropa, zapatos. No, no, no, nada de eso. No había ropa, no había nada. Solamente el sotencito que ella ha tenido, nada más. No no se ve nada más de ahí. Allí, por ejemplo, si usted viendo la escena... ¿Cómo pudo haber llegado ella ahí? ¿O ese cuerpo llegó ahí por dónde? Eso es lo que no se sabe, porque yo digo que ese cuerpo como que lo han botado ahí. ¿Lo han botado? Lo han botado, porque ese cuerpo no va a llegar. Porque hay un estero grande ahí. Y, eso, y ahí es que ha estado la disputa. Porque es un estero ancho, correcto. Ya dice la... Ese estero le dicen Garza Grande. Garza Grande. Sí, ¿no? Garza Grande, ese, ese, ese estero. Entonces alguien lo, lo, lo arrojó ahí. Algo lo arrojó. Porque llegar así solo no Ella no ha llegado sola. Ahí. Bien, bueno. la mataron, la botaron ahí, no sé, pero... Ella sola, nadie, no, porque ella nunca andó por ahí. Y si hasta nosotros le hemos... Eso es lejos ya. De ahí de la entrada de la Hermine, que hay un, unas piscinas, de ahí está lejos eso. Está lejos. Está lejos, digo. Y nosotros preguntando, preguntando, llegamos allá. Porque todo el mundo sabía ya que la chica estaba muerta por ahí. Porque de temprano a las cuatro que habían descubierto. Las cuatro, ¿eh? cuatro de la tarde. Sí. Pero ya le digo mucho tiempo por la que ella como estaba, en el cuerpo... Usted llegó, usted llegó junto con la policía. Sí, o... con la policía llegamos juntos. Y sí. con usted la policía junto... llegamos y sí, todo. Ahí ya la recogió la policía, la trajeron ya para traerla aquí a que ver Y al momento que usted encontraron, vieron la usamenta, estaba completita la usamenta. Sí, no le digo solamente esta cosa de la mano, no tenía dedo, nada, ni de los pies tampoco. Solamente de ahí para arriba estaba todo. Todo lo que es huesito. Todo ¿no? lo que es huesito, por el cráneo peladito, no de pelo no tenía. eso es lo que yo me quedo sorprendido porque no tiene pelo. Y, y, y mi sobrina, si es ella, ella tenía un pelazo, imagínense. Y ese es el problema que no sé si le habrán... ¿El rastrán. cabello es lo último que desaparece? Es pues, el cabello, pues lo que yo digo. Ya yo, nos hemos sacado nosotros unos familiares del cementerio y el pelo flamantito. Y no tenía el momento, ¿no? Y ella no tenía nada, no le habrán cráneo, peladito. ¿No le, no, le habrán intentado, no por ejemplo, incinerarla? Eso es lo que no se sabe. No se sabe eso sí Quemada no se ve. no se ve quemada. Porque, bueno, y su sobrina era una joven que, que tenía 11 niñas. Ella tenía una niña de... tiene como de... me creo que tiene 11 años esa niña y el marido una sola bebé no la tenía y no que ella estudiaba en la universidad estudiaba. Ya estaba por graduarse. Ya ¿no? estaba para graduarse. Ese día, el día siguiente se iba a graduarse. Ella. El día siguiente. El día siguiente, mire, que ya que tenían que iban a hacer un todo el marido, estaban todos el papá, las hermanas, todos invitados. Imagínate, día cuando nos llaman como a la.. Llamó siete de la noche, llamó este día, porque fue un día jueves. 7 de la noche nos llamó y nosotros hemos ido para allá a buscarla, pero de ahí desde el día jueves hasta la presente que hemos andado. Nos hemos desmayado. Sí, Búsquela la... y búsqueda. y con la policía, la dinase, todo aquello han sí, Bueno, y los vecinos allá, según menciona, de acuerdo a las últimas indicaciones, es que se había embarcado en una moto en la cruz. Sí, dicen que en la, llega, llegó en la, en la Mocache, llega y se queda, porque el, el oficial de la Mocache conversó que se había quedado ahí. En la Cruz. En la Cruz. Y entonces ahí dice que, que ella la, la han pasado en una moto. En una moto se ha embarcado con la camiseta de la, la, de la Selección, porque no digo que se dio a jugar la, la Argentina con, con Ecuador. Y ella andaba con, con, con la camiseta de, de, de la Selección andaba. Y entonces, y ahí que no se sabe porque para qué rumbo era cogido. Porque hasta ahí hasta la cama se ve que iba iba en la moto, pero de ahí porque placa no se le ve a la moto. Pensó que quedado ahí. Ok, no, bueno, esa es la información. Esa es la información. La, lo, último que, que se tiene. lo último que se tiene. Bueno, ahora los médicos legistas acá mencionan que deben esperar al menos 15 días para tener eh, identificación. 15 días sí dice ahorita, porque esto me dijo que viene un, un médico, no sé, de Quito o de. Antropólogo. De la sí, eh y vienen para hacerle la, la prueba, la prueba de ADN y de todo, ADN, todo eso, sí ¿no? eso, sí eso entonces ahí ya se sabe si es ella o no es ella bueno un tema duro difícil, no nunca se ha presentado este tipo de situaciones no, en Mucache la primera sí, vez primera vez en la vida y a nosotros casualmente lo, lo ha caído esta la de mala que quiere decir porque la muchacha era una buena muchacha, estuve ella estudiaba, no que vendía a uno ella vendió unos remedios y ayer era que se iba... Productos ella, naturales. Productos naturales, sí. Y ella iba, dicen, a una familia apellido Avilés. Ayer aquí que ella iba a entregar eso, eso, esos productos. Pero como mis hermanos han ¿eh? He mandado por allá, pero dicen que para allá no ha llegado nunca. Imagínense. Mm. ¿No? Bueno, tendrá que descubrirse, pasar el tiempo y habrá noticias seguramente. Sí, eso, eso es lo que queremos. Gracias a Dios que tengan algo de pista para descubrir este asesinato este de esta muchacha. Su nombre, mi amigo. Yo, este Romero García. Usted es tío, ¿no? Sí, yo soy tío de ella. ¿Sí? Gracias a nuestro amigo eh, Romero, quien da pues el detalle de lo sucedido el día de ayer cuando encontraron el esqueleto, la osamenta de una persona en el recinto Garzas Chicas del Cantón. Mocacho ubicado a unos 7 8 kilómetros de la cabecera cantonal para ubicarnos un poco mejor en este dato que justamente este 24 de marzo cumple un mes de, de estar desaparecida la joven morracheña Sandy García Triana de 29 años una madre que justamente al día siguiente se iba a graduar se iba a graduar en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo había hecho también las pasantías en el municipio de Mucache, muy conocida esta joven y que lamentablemente la noticia llegó eh, que había desaparecido cuando había llegado hasta el recinto La Cruz del Cantón Mucache, vía Jauneche, también ubicado a dos kilómetros tal vez donde la encontraron o bueno, donde encontraron la osamenta y esto es lo que ha llamado la atención de los familiares porque de acuerdo a las primeras indicios de los médicos legistas les dieron la alerta a los familiares que el cuerpo realmente es de una mujer, se trataría de una mujer, dado que encontraron situaciones eh, que identifica como la usamiento de una mujer, es la información de última hora que tenemos para nuestros amigos del Cantón Mocachi que nos ven a esta hora, muchas gracias a quienes se conectan, quienes nos ven, pero este es el momento y los familiares deberán esperar al menos 15 días hasta que el centro forense y lleguen los médicos antropólogos y otros peritos del caso puedan identificar lo que encontraron y si realmente corresponde a la familia de, o corresponde al cuerpo de Sandy García Triana. Esa es la información preliminar que tenemos amigos, seguidores de Al Día. Muchas gracias a quienes nos siguen, a quienes nos ven. Gracias también a todos nuestros sponsors que hacen posible que esta información llegue gratuitamente a miles de personas. Recuerden que en Al Día podemos publicar también extractos judiciales, notificaciones y convocatoria. Gracias a todos. Quienes nos ven, quienes nos siguen, a esta hora damos la noticia, damos las alertas, sobre todo para el pueblo de Mocache, a la gente de Mocache que nos ve en este momento, para que ellos tengan información clara y precisa lo que sucede ahora en el tema de que la osamenta encontrada, el esqueleto de un ser humano, para hablar más, más claro y preciso a, a todos ustedes, tenía indicio pues, de que se trataba pues, el cuerpo de una mujer realmente y que deberán esperar al menos 15 días los familiares para recibir información ya certificada de la identificación si corresponde o no a familiares de bueno, de la desaparecida joven Sandy García Triana de 29 años el 24 de marzo del mes pasado. Casi a un mes básicamente, casi a un mes. Ya estamos 19 ahora de este lamentable de este lamentable suceso en el Cantón Mucache la joven vivía en el recinto Santa Rita ten, deja o tenía un, o tiene una niña de 11 años, de acuerdo a la información el recinto Santa Rita se encuentra a unos 4 eh, kilómetros también de la cabecera cantonal de Mucache vía Mucache Templanza-Vinces esa es la información que tenemos amigos, de última hora, hacemos un resumen rápidamente, confirmamos la Policía Nacional ha confirmado el, el encuentro alertado por dos pescadores... ...en la zona del recinto Garzas Grande, eh, cerca del complejo turístico Emily. Fue encontrado el cuerpo sin vida pues, de una eh, persona. De acuerdo a los primeros indicios, de, se trataría pues, de una mujer. Los familiares de Sandy García, una joven desaparecida el 24 de marzo pasado, del mes pasado... Eh, temen y ellos están acá también para encontrar respuesta a su familiar desaparecido exactamente a casi, a casi un mes y bueno, y esto que los médicos legistas revelaron que se trata de una mujer esto los preocupa mucho más y temen lo peor que podría ser familiar de ellos esperemos 15 días, en 15 días las autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense Deberán ellos emitir un, inf un informe referente al tema de la identificación, luego que los peritos, como antro médicos antropólogos, el ADN, tengan pues, que hacer el respectivo peritaje del mismo con los familiares, coincidir si realmente es o no la persona desaparecida hace eh, ya casi 28, 29, 27 días en el Cantón Mucache. Amigos, esta es la información que tenemos para todos ustedes. A través de la señal de www.aldia.com.es Recuerden, toda la información actualizada la podemos encontrar en www.aldia.com.es En nuestra página web, por favor, ustedes pueden verificar, encontrar toda la información Para que realmente tengan información de primera mano, precisa y concisa y de fuente confiable Amigos, muchas gracias, estaremos atentos a brindarle nuevas Emisiones, nuevas alertas informativas que hacemos a través de la señal oficial de www.aldia.com.es Buenos días.